Fue impuesta la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva contra el sargento acusado de disparar contra dos jóvenes. Juan Cristian Pichardo, agente policial suspendido, fue señalado como el responsable de disparar la noche del lunes contra Mervyn Peña y José Manuel García. Ambos fallecidos a consecuencia de las heridas, los abogados y el imputado explican el proceso. Después pues ha entendido como medida idónea la prisión preventiva. Nosotros eh, demostramos en medio de prueba, tanto a cargo como de cargo, de que el arresto es irregular, de que ese ciudadano tiene en el día de hoy cuatro días detenidos, y evidentemente aún el tribunal viendo las irregularidades en el arresto entendió que ese arresto fue regular, porque de consecuencia, aunque entendemos que nuestro representado tiene que estar sometido a una medida de coerción, entendemos que el arresto debió eh, declararse irregular con todas las consecuencias legales del proceso. Además, además decir, decir que varios medios de prueba que fueron presentadas en el plenario son ilegales e irregulares. Recordamos que familiares de los finados han refutado la versión de la del de la orden que señaló a los fallecidos como reconocidos delincuentes. Para la familia eso no es un triunfo. Eh, el único triunfo para, sería que resucitara ¿verdad? nuestro sobrino pero eh, lo que nos queda es procurar que se haga justicia, le estaremos dando todo el seguimiento. Hay algo que vamos a estar procurando en estos días y es la posibilidad de que otros involucrados que participaron sean imputados, porque entendemos que aunque el imputado Juan Cristian Charro de Asa que se le acaba de conocer la medida de coerción, fue quien disparó a quemarropa a nuestros parientes, no obstante estar en el piso y diciendo mi sobrino, por favor no me mate. Ah hay otros, hay otros que participaron que también lo golpearon, lo masacraron previo a los tiempos de la civilidad. Tras sus muertes, se significaron protestas en varios sectores de esta ciudad. Joan Cordero, EDN, su noticiero regional.